Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo el lance de un animal que pensé que nunca me encontraría The Drift One O como dicen en español Un animal magnífico Nivel 10 leyenda Y sin más preámbulo, comenzamos Nos encontramos al este del orden, Siguiendo todo el río Y hemos escuchado ahí delante Una llamada de apareamiento del ciervo de cola blanca nos vamos a acercar despacito a ver qué nos encontramos. Miramos por los prismáticos. Vemos un grupo de, de ciervas. Vemos un macho nivel 2. Madre mía, ¿eso qué es? ¿Qué cuerna tiene eso? Madre mía, madre mía. Vamos a ver si lo puedo resaltar y nos dice lo que es. A ver si se levanta. Ahí, ahí. Madre, sí, sí, sí, sí Madre mía, madre mía de Great One Leyenda, nivel 10 Vamos a acercarnos despacito Joder, perdona, pero estoy nervioso, eh Estoy nervioso a ver cómo puedo hacer ese lance Que tengo el nivel 2 delante Madre mía, madre mía Tengo el corazón que se me va a salir de, de la caja Voy a acercarme un poquito más Voy a preparar el... El reclamo, a ver si me conteste, si me hubieran si un poquito. Cojo el 3006, nada, no me han hecho ni caso. Pero es que no tengo tiro, madre mía, y como se me escape para luego encontrarlo. No tengo tiro, qué cuerna tiene, madre mía, qué monstruosidad. A ver si por este lado de aquí... Mira, me, me, me lo pienso, venga. Me voy a arriesgar un doble de lance. Vamos a ver, a punto. Ratito, al san, tranquilo. A punto. Uno. Y dos. ¡Sí, sí! Le he dado. Le he dado. Le he dado. Le he dado. Vamos, perrete. Búscalo. Búscalo que sea grande. ¿eh? Búscalo. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Uf. Uf. Madre, no, no me lo creo. No, no me lo creo. No me lo creo. Después de, de dos años y pico jugando... ¡Qué barbaridad! Voy corriendo, ya me importa que, que haga ruido o no haga ruido. Ya nos llaman allí las la señales de advertencia. Vamos a, a recoger el chiquitín en nivel 2. Buen disparo en nivel 2. Y ahora ya vamos, a, vamos a ver esta, esta monstruosidad. Vamos a hacer una foto con perrete. Madre mía, qué cuerna lástima que se haya quedado ahí con la cabeza agachada. Y ahora sí, vamos a ver el. el resultado. A ver, sí, sí, sí, sí, sí, sí, 407 con 80, de Great One, madre mía, madre mía, madre mía, esto es una barbaridad, madre mía, qué bicharraco, qué cornamenta, la verdad que no es bonita, pero, pero madre mía, Puf, no, no, no me lo creo, la mayor pieza que he cazado. Ah, bueno, ahora, ahora os pondré el mapa Y después nos iremos a, a colocarlo en los atrofeos Veis ahí en orden donde ha sido batido Por si tenéis suerte Y bueno, ya nos encontramos aquí en el pabellón Y vamos a, a colocar nuestro animal Vamos a ver Vamos a colocarlo Ya ha quedado ahí Madre mía, qué preciosidad qué preciosidad lo tengo ahí al lado de un ibice albino un bebé no aceite albino qué cosa mamá mía o como dicen en mi pueblo madre del amor hermoso ya le hemos hecho la foto vamos a ver si se puede mover otra posición a ver cómo queda uh, la verdad es que, que ha sido una sorpresa maravillosa estoy contento no lo, lo siguiente madre mía qué animal en fin ya no sé qué, qué más deciros porque se, me, me quedo sin palabras ¿eh? me quedo sin palabras si podemos hacer fotos Venga, una de este lado y vamos a hacer otra que se vea que se vea el. El ciervo que tengo ahí. Le cambiamos la pose. Mira, esta pose me gusta. Vamos a ver. Hay que se ve un poquito el ciervo. A ver ahí. A ver si lo cojo bien o no lo cojo bien. Venga, yo creo que ya está. Ya está todo hecho. Y ahora nos iremos a montar el vídeo.